Soy Miguel, el holandés, aquí en el canal de Mitch, mi amigo, el francés. Vamos a responder algunas preguntas sobre nuestra vida como extranjero acá en Colombia. ¿Cierto Mitch? Sí. sí mejor que comentes tú porque estoy cansada No mentiras. Entonces sí, vamos a, nos van a hacer una pre, unas preguntas sobre Colombia y vamos a ver qué pensamos de Colombia, si es diferente o muchas sí. cosas similares. Hablamos nuestra vida como extranjero acá en Colombia. Muy bien, vamos con, entonces con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿saben algo? ¿Tienen alguna información acerca de la historia de Colombia? Algo, Bueno, dato? es que en Europa, ¿cierto? Que casi no nos enseñan sobre países latinos, ¿cierto? Nada de eso. Bueno, cosas que me sé, pues que todo el mundo sabe que Cristóbal Colón llegó a América en 1492. Uh, bueno, luego no llegó a Colombia, sino a Cuba, en el Caribe, ¿cierto? Algo así. Bueno, de Colombia, pues el 20 de julio de 1810 se independizó el país, que ya no pertenecía a España. Pero ¿Entonces tú, tú, tú entonces sabías de sí. eso antes de llegar a Colombia no, o no, solo no, después? Después, eh, después. como me gustó Colombia, así chismoso, mirando en Wikipedia, cosas así. Sí, sí. Sí, sí porque no, antes de, de que me guste el país no sabía nada, nada, nada. Porque yo, en Holanda, la gente no sabe nada de Colombia. Solo por mirar narcos, <coughs> Que ah, es sí. muy mala idea. La gente <risa> piensa que es acá como el, el viejo oeste. Pero en Holanda no se prende nada sobre Colombia. No, en Francia tampoco. o sea, Historia, historia no. Y bueno, por vivir acá también me enseñaron que había tribus muiscas, chichas, también lo sí. que escuchaste. Los mutilones. Sí, que todavía hay muchos indígenas me contarán por la montaña en Santa Marta, algo así, no me acuerdo cómo se llama bien. Bueno, en la parte de Santa Marta, donde hay muchos indígenas todavía. Bueno, en Amazonas también. Y bueno, no más, sé que los colombianos también oyen un poquito a los españoles por esa conquista de los españoles. Sí, claro, claro. Sí, sí. No, yo ayer fui a visitar la laguna de Guatavita y aprendí ah, mucho, sí. mucho de la cultura de, de Colombia, como, sí. como es la leyenda de El Dorado, los muiscas entonces súper chévere, pero para ser honesto, para la verdad, un holandés no sabe nada de Colombia. No, y también en Europa nos enseñan más sobre los aztecas, y los sí. incas del los Perú y cosas así, entonces no, sobre Colombia se casi nada. No. No. Bueno, otra pregunta. Ok, muy bien. Siguiente pregunta ¿Qué es, qué? un pro y un contra de vivir en Colombia o en Bogotá, una cosa negativa y una positiva. No, la, la cosa negativa es muy fácil, el trancón en Bogotá. El trancón en Bogotá es ridículo. Yo no, no conozco ninguna ciudad donde hay trancón Sí, a las 9 de la mañana, a las 11, a las 2 de la tarde, a las 4, a Trancón por todo lado. Sí. Una, una cosa positiva, o hay muchas cosas positivas, pero para mí la gente de la gente acá en Colombia es súper amable, super, es, es un, un pueblo muy, muy, muy chistoso. O sea, yo viví en Londres por 10 años y la gente es mucho más... Más, más, más fría. Sí. No sé si es lo mismo en Francia, sí. pero la sí. gente es muy, muy fría. En, en Colombia, cuando yo estoy esperando la ruta de mi hija, la gente viene a, a tener conmigo para hablar cómo estás, de dónde vienes, dónde está tu hija. La gente es mu, mucho más amistosa. Sí. Amistosa es una palabra? Sí. Ah, amigable. amigable amigable. Amigable, sí. Amistosa, creo, también. Sí. Sí. Es portugués. Creo, creo que es portugués. Sí, bueno, para cambiar... Sí que el trancón también me, me molesta, pero sí. para cambiar y decir otra cosa, eh, de pronto a ti no te molesta tanto, para mí es el clima, porque como una vez habíamos hablado, me parece que para mí... Yo, yo, yo soy holandés, es... o sea, el clima acá es tal cual como en Holanda. ¿no? Sí, incluso sí, en Francia hace más frío en invierno, pero igual yo amaría vivir en Medellín por su clima. No sé si a ti te gusta, por ejemplo, aquí uh, sí, sí, no, claro. sí, de Medellín. Sí, me claro. Clima, obviamente en Medellín tiene playa, para el clima y playa, como Cartagena. Uh -huh. Sí. sí, no, Cartagena ni tanto porque sí. es demasiado caliente. Mitch, no, no hay nada como es, no hay demasiado calor. No, <risa> bueno, porque la playa para refrescar. Eso no, no existe. <risa> y un punto positivo, bueno, la gente iba a decirlo, pero lo dijiste. Eh, diría las mujeres, entonces, que son muy hermosas. Las pues, mujeres, sí, sí. O sea, las holandesas trazas son bonitas, pero no sé por qué siempre mi prototipos son perinegras, trigueñas sí. o... Bueno, sí. rasgos indígenas me parecen la mujer más bonita aún. ¿Y sí. estás diciendo eso porque tienes una novia colombiana? Tal vez por eso. Sí. <risa> sí, no me gustan tan altas. En Holanda, por ejemplo, sé que Uf. es un país donde son muy altos todos, sí. más que en Francia, ¿cierto? Bueno, los, como tú. <risa> Los holandeses son el pueblo más alto de, de Europa, mundo. creo. No, no, del mundo. ¿Del mundo? Sí. Pues la gente más alta del mundo. ¿Tú cuánto mides? Sí. Un metro noventa y cinco. Noventa y cinco. Yo un metro ochenta y tres. Entonces sí. al lado tuyo parezco ni nada. Sí. <risa> sí. Sí. entonces a mí me gustan más bajitas que yo. Entonces una holandesa que me dice a hasta acá ¿no? o no. ¿O acá? No, no me gustaba. Entonces sí, las mujeres sería el punto. De... Bueno, al trancón <risa> negativo, y negativo. las mujeres. Sí. Bu buena respuesta. No, el, el, el negativo era para mí el frío de Bogotá. Ok, ok. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo se han sentido como extranjeros aquí en Colombia, en Bogotá? Y si alguna vez se han sentido o los han hecho sentir mal, o se han sentido mal. Entonces, para mí siempre me han tratado bien. Me parece iluso, ¿cierto? Que parece que por extranjeros les gusta indicarnos cosas, mostrarnos cosas, la gente, ¿Sí? ¿cierto? Y de negativas, si sí, me han pasado muchas cosas negativas, eh, ¿Sí? por ejemplo que uh, me suban los precios, eso no se está pasado. ¿En serio? pero no mucho en Bogotá, más en Cartagena, las, las, los lugares muy turísticos. Entonces, por ejemplo, en Cartagena me robaron muchas veces, digamos, ir a las islas, te, llegan, te llevan a otras islas que no, sean, que no sean las islas Margaritas y tengas que pagar mucho más. O sea, sí, sí. Uh, entonces, me parece que, que eso es lo en contra. O que también me pidan a veces mucho dinero solo por ser extranjero. Creen que somos millonarios, que tenemos muy pl mucha plata para todos. Sí. Pero pedir plata en la calle. En la calle, sí, por sí. ejemplo. Sí. sí, o por ejemplo que los restaurantes me vean más con cara de dar propina. O sea, cosas sí, así. sí sí, sí. Yo, yo creo que cuando yo camino por la, por la calle, uh -huh. soy alguna cosa rara, o una persona rara, porque no creo que hay muchos extranjeros y tampoco hay muchos exageros que hablan con, con la gente de, en la calle. Entonces, para mí, a, a mí me encanta, o sea, a mí sí. Sí, me encanta hablar con la gente en la calle porque yo tengo una cara de, de gringo. Sí. Um, felizmente no, no tengo la, la, misma, la misma experiencia que tú en que tengo la idea que las, los precios son más, más altos. Um, tal, vez, tal vez nos miran con la idea de que ese man es gringo, ese hombre tiene, tiene, tiene más plata. Um, una cosa menos, menos positiva de, de, de acá en, en Colombia es. Oh, hablando de precios, ahora tengo, tengo una idea. Ayer fui a visitar la, la laguna de Guadavita. Sí. Los colombianos para, pagar, para entrar pagan 12 mil pesos. ¿Y los usuarios? 17 mil pesos. Ah, bueno, 5 mil más. tampoco sí. muchísimo. Pero, pero felizmente tengo una célula en extranjería. Uh -huh. Ajá. Ah, ¿Pagaste no, 12 Pagué lo mismo. ¿12 mil? Okay. 12 mil, sí. Pero yo no, no, no creo que tenga una experiencia que, que es mala o menos negativa por ser extranjero acá, acá en Bogotá. No, no, sí, no pero positiva también como yo, ¿cierto? Que son muy amables. Sí, sí, sí, porque somos... tenemos cara de gringo y somos diferentes. Sí. Y la gente se queda muy emocionada porque somos diferentes. Sí, aunque algo chistoso para los que nos miren en YouTube, que a mí, ¿sabes qué? Muchos en YouTube dicen que soy colombiana sí ¿Sí? Muchos ay ¿por qué mientes? ¿Por qué dices que eres francés? Eres colombiano. Pero, pero, bueno, pero tú te... tienes cara de francés. Tal vez tu español es, es muy bueno, obviamente, sí. pero... Tengo muchos videos hablando en francés, pero hay gente como ignorante sí. y como grosera, creo. Sí. Y yo, no, soy francés. Y ellos, no, tú rechazas tu país. Bueno, sí. solo en paréntesis, sí. Pero sí, finalmente en la calle me parman bien, la verdad. Pero para mí también. Yo tengo cara de colombiano. Sí. No. Bueno, el tamaño sí, muy bajito. Sí, sí, sí, soy muy bajito. 10 sí. son 50, ¿cierto? No, mentiras. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue la, primer, la primera impresión que tuvieron de Colombia la primera vez que estuvieron aquí? Cuando se bajaron del avión, llegaron al aeropuerto, ¿cuál fue su primera impresión? Um, para mí no, no, no, no fue muy, muy positiva, porque... Yo la primera vez que estuve acá en Colombia fue hace 6 o 7 años y fue del aeropuerto por la Boyacá hasta la casa de mi, de mi cuñado y como probablemente saben la Boyacá no es la calle más, más bonita de, de Bogotá, entonces yo... Y trancón. Probablemente sí. Mi opinión de, de de, de Bogotá como ciudad es que no es como París, no es como Ámsterdam, no es como Barcelona, en que tú llegas y por primera vez piensas, wow, eso es fantástico. Pero después de algunos días en que hablas con la gente, en que te miras los sitios más interesantes, te vas a gustar mucho de esta este, ciudad. O sea, tienes que, ¿cómo se llama?, invertir, o sea, hacer una inversión de, de tu tiempo para realmente ver cómo es la, la ciudad. Pero la primera vez en Bogotá yo pensé, wow, oh, pero qué es eso, la vía la, la, la de Boyacá? no. ¿Y cuánto tiempo te demoraste? No, pero yo, pasamos dos o tres días acá en Bogotá y después fuimos, fuimos hasta, hasta San Andrés. Ah, entonces ahí sí estabas feliz en la playa. Sí, sí, playa, en un, en un hotel con, con una alpostera, otro para carril, para no? Entonces, súper chévere. Sí, A mí la primera impresión es que yo estaba emocionado porque yo era niño, tenía 18 años sí. Y me gustó porque todo era diferente Y yo quería ver, era como un primer viaje más o menos Bueno, ya había viajado a muchos países de Europa sí. Pero pero la primera vez fuera de Europa Entonces yo estaba feliz de ver la gente primero físicamente diferente oh. Está, Ay, qué bien, gente así toda diferente a la de mi país Y cosas muy diferentes que me acuerdo que estaba, uy, ¿qué es eso? Busetas. me acuerdo que había pequeños buses que en Europa casi no existen bueno, ya los quitaron, pero son muy pequeños. Sí. Entonces, todo estaba asombrados. Asombrado. Y también de ver cables. Si ves en Europa los cables, aquí tú ves un poste, tiene muchos cables. Sí. En están debajo El de normal, la tierra. También, sí. sí. Además, yo, wow, bien. muchos cables por aquí. Entonces, sí, fueron como las primeras cosas raras que sentí. Y sí, estaba feliz de ver gente muy diferente físicamente. Y ahí sí, estaba feliz. Fue muy bueno esto. Muy bien. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su comida favorita, su comida colombiana favorita? ¿Y cuál ha sido el plato más raro o curioso que han probado, Independiente de que les hubiese gustado o no? La mía primera que me gusta, la bandeja paisa, creo que he dicho en muchos videos... A mí también he hecho, sí. oh, super rico. Sí. Es Que lo que me gusta es que hay, hay muchas cosas en este plato, o sea, está la salchicha, la rellena, está sí, la sí. carne, o sea, hay muchas cosas y a mí me gusta lo variado. Y lo más raro las hormigas culonas, no sé si ya las probaste. No, no. no. Se, de las hormigas culonas, se burlan de mi país porque en mi país comen caracoles. Sí, pero sí. Pero hormigas me parecían más. Y sapos. Sí, sapos. Sí, y sapos también. Sí. <risa> pero me parecían aún más raro la, la hormiga culona. <risa> no, mi, mi plato favorito también es la, la no. Maneja Paisa. No tengo comida que, que es rara, pero hay una cosa que yo no entiendo: que es los colombianos tienen una obsesión con, con dos cosas el arroz no, no. aguacate ah eso es rico. y uh, limón o sea quieren poner limón en todos ah, los platos sí, sí. en el coca cola en la <ríe> cerveza sí. eso también pero la con la comida también sí o sea para alguien que, yo, yo soy holandés y en Holanda no hay no hay cocina tenemos como cuatro o cinco platos y no más y para llegar a un país como Colombia, que cada región tiene su, su plato muy distinto, pero en casi todos los restaurantes hay aguacate y hay limón. No, no, no, no sé por qué... No sé, de pronto el limón es por la canción de Julieta Venegas, yo te quiero con limón y sal Sí. Pero sí, limón no me gusta mucho. Y si aquí les gusta sí. bastante. Es un sabor para mí es es muy fuerte, es demasiado fuerte. Sí, o hay papitas de limón. ¿Papitas sí, de limón? papitas de limón. ¿Sí? Chips de limón, sí. No conozco. Bueno, tienes que probar. Sí, ok. Muy bien. La siguiente pregunta es: ¿Cuál es su sector o barrio favorito de Bogotá? Yo tengo barrios, eh, Chapinero me gusta bastante porque es central uh -huh. y hay muchos comercios. Y me gustan también algunos barrios, entre comillas, humildes, como Suba, uh -huh. que eh, hay muchas, muchos comercios también. Y un barrio que nunca olvidaré, yo cuando llegué a Colombia vivía en el sur, en Restrepo. ¿Restrepo? Sí. Sí. No y... sí. Fue el primer barrio que conocí aquí y me gustó por la nostalgia y hay muchos comercios y la gente es muy amable. Sí. Entonces diría estos tres barrios, la verdad. Sí. Sí. a mí me gusta Usaquén porque hay muchas muchas tiendas, hay muchos restaurantes, hay muchos bares y también me gusta Parkway. Ah, sí, esa calle. Sí, sí. sí, Parkway también es, es muy chévere. Sí, es tranquilo. Sí. Sí. Sí. sí, sí, A mí me gusta también a veces de, de vez en cuando voy a los, países, a los barrios muy humildes como Ciudad Bolívar, Boza, socha Sí. Sí, eso me interesa como ver. Esa gente que no vive siempre con, con todo el dinero del mundo, me gusta por la curiosidad, porque eso es de verdad, de verdad, eh, muy extraño, la verdad, sí, sí, pero sí. me gusta, sí. sí, La siguiente pregunta es, ¿qué tal les ha parecido el trago, los tragos colombianos? ¿Los han probado? qué bueno, tú, tal tú que parece? sabes mucho de trago holandés? no sí. sé qué decir. No, cuando fuimos a jugar Tejo, Ajá. tomamos unos tragos de agordiente. Sí, eso es fuerte. Uh, muy, muy fuerte. Sí. sí, y las cervezas, no sé si ya probaste. Yo he probado casi todas las cervezas. Club Colombia, Poker, mm. Águila. Me parecen, pues por ser colombianas, deberían exportarse mundialmente porque me parecen buenas. No sé si ya las probaste. La Club Colombia, por ejemplo, la cerveza. No, no soy un gran fan de, de, de, de cerveza. No, no tengo nadie. Ya, ya. No, no. Mi... Yeah, yeah. no mi, mi trago favorito es Bacardi. Ah, también, no, no es de Colombia, pero yo, yo sé que los colombianos, a las colombianos les gustan um, la aguardiente y también el whisky. Ah, sí, el whisky también. Es bien, también. En nuestra boda compramos como no, no sé cuántas botellas de, de, de whisky, no sé cuántas botellas de, de, de vodka y de ron también. Y las botellas de, de, de whisky, de una se, se fueron. ¿Sí? Sí, sí, súper. ¿Por qué tú las tomaste todas? No, no, no, no yo, yo estaba. Concentrado, concentrado <risa> en mi en, en <risa> en <risa> misión de, de, de casarme. <risa> que un buen hombre, que muestra el ejemplo. Sí. <risa> sí, pero no, que la verdad yo no tomo mucho. O sea, estoy estoy cuenta con los, los tengo, sí no, no soy mucho de trago. Y el vino francés casi no lo tomo. O sea, ¿No? No, la verdad no me gusta el sabor del trago, por eso casi no tomo. Pero, o sea, por ejemplo, ahora tomo Coca-Cola y me gusta el sabor. Pero el vino tampoco, para no. un francés no, no tomes vino. Soy francés raro, pero el vino ningún licor lo hace. Es extraño, comer. ¿no? Sí, es muy extraño, pero... Mi lengua no acepta los tragos, ¿no? ¿No? Okay. entonces muy de vez en cuando me emborracho, pero muy de vez en cuando, pero generalmente Entonces, ¿qué, qué, qué es tu bebida o qué, qué es tu, tu bebida alcohólica favorita? Creo que una que me gustó más o menos es la Smirnoff Ice, Smirnof porque, era, Ice. Dulce, porque sí. era dulce, Sí, pero generalmente ninguna me parecía rica. Wow. Soy un bicho raro, pero no tomo casi nunca, la verdad. Encontramos Franza. al primero francés que no toma bebidas <risa> alcohólicas. ¡Wow! <Sí. risa> es muy diferente de eso. ¿Listo? Eso es todo. Muchas gracias. Listo. Entonces, si les ha gustado ver cómo piensan los gringos, bueno, los europeos, de los, de los en europeos. Acá sí. somos europeos. No olviden poner un like, suscribirse y ver el canal de Miguel que estará en la descripción. Bueno, amigo. Gracias. Gracias a ti. que a veces no me gusta tu forma de ser